bienvenidos hoy vamos a hablar sobre lo que es emigrantes sin fronteras y la, ju la juventud infantil y los problemas que ellos tienen de todas las etapas de la vida la adolescencia y los primeros años de la juventud siempre han sido considerados paradigmas de conflictos como ustedes bien saben, hay una edad en donde los chicos se vuelven rebeldes, no les hacen caso a los, no les hacen caso a los papás y qué es lo que nosotros debemos, debemos hacer con ellos. Más bien tenerles paciencia, eh, brindarles la confianza que ellos necesitan para que nos puedan contar qué es lo que les está pasando. El adolescente es por definición un inmigrante que atraviesa una difícil encrucijada, no sabe dónde ir y al mismo tiempo emprende numerosos viajes sin encontrar una clara frontera la migración siempre es dolorosa y más cuando uno no sabe dónde detenerse porque no encuentra una mano tendida o como sucede muchas veces cuando se la ofrecen no sabe o no quiere reconocerla en estos casos la vida de los adolescentes es muy difícil porque muchas veces tienen dificultades tienen problemas dentro de lo que es la educación o a veces tienen problemas mismo con, con las novias o con los papás que no los entienden, que no los entienden. Entonces qué es lo que ellos hacen, buscan la, la compañía, o a veces preguntan a amigos cosas que, que muchas veces no les hacen nada bien, porque igual también son de la misma edad, igual ellos tampoco saben cómo pueden eh, dales un, un mensaje o, o aconsejarlos a estos adolescentes por eso es muy importante que los papás estén pendientes de cada paso que dan los adolescentes y aparte de eso de las amistades que ellos tienen en esta edad ¿qué es lo que hace el joven cree conocer muchas cosas corre para experimentar lo nuevo se deja llevar por la urgencia de una vida todavía incipiente sin ver ni aceptar qué es y será siempre un aprendiz de lo bueno y desgraciadamente también de lo malo muchas veces los, los jóvenes como que ya a los 15 años como que ya quieren experimentar cosas nuevas como que ya quieren tener enamoradas como que quieren eh, fumar como quieren tomar o sea quieren experimentar todo eso pero a veces cuando no hay, un, no hay un consejo o cuando los papás no están pendientes de eso, ¿qué es lo que ellos sacan de él? Los, los sacan lo malo, se vuelven drogadictos, se vuelven alcohólicos o muchas veces se, no es que se enamoran, sino que se ilusionan y a veces terminan con el corazón roto. Entonces, en ese caso, mucho ojo, padres de familia. Debemos todos nosotros estar pendientes de qué es lo que les, les, les sucede a nuestros hijos. Los padres y los educadores quisieran ocharles muchos disgustos salvándoles de sus eventuales errores es cierto a veces los padres somos muy sobreprotegidos a nuestros hijos nos da miedo de que a ellos les pase lo mismo que a nosotros nos ha pasado y por eso es como que los encerramos en una cápsula, que no los dejamos salir que no los dejamos que no los dejamos crecer para que ellos vean lo bueno y lo malo que tiene la, que tiene la vida y que ellos sepan diferenciar qué es lo que realmente ellos quieren hacer de su vida hoy en día la sociedad ha cambiado mucho es el ritmo frenético que impone las modas, las nuevas tecnologías el impacto de los medios de comunicación y la influencia que ejercen lo social en los jóvenes han introducido un matriz un matiz de especial dificultad en las relaciones que establecen entre ellos como ustedes saben hoy en día los jóvenes pasan en lo que es el internet, pasan en el facebook, pasan en el tunel pasan, en, la, pasan en, los, en, en los celulares bueno lo que es lo que se dice la boga de la moda ahora tecnológica, pero muchas veces nosotros como padres de familia sabemos realmente qué es lo que están haciendo ellos en el, en el Internet. Entonces, por eso también mucho ojo, ponerles horario y, y ver y visualizar qué es lo que están haciendo y cuáles son los amigos que ellos tienen en el Facebook. Otro, eh, otra importante cuestión y que nosotros vemos diariamente es el incremento de las, de las enfermedades que han aparecido recientemente como es la anorexia y la bulimia y al menos alarmante de suicidios entre los jóvenes pone de relieve la marginación y la soledad que invade a muchos de ellos cuando existen eh, estos casos o estas enfermedades también debemos darnos cuenta a veces como padres de familia no nos damos cuenta cuando vemos, cuando vemos a nuestras hijas muy, muy flacas, como que les decimos, ay, qué linda que te ves, mira cómo estás. O a veces los compañeros mismos, cuando la ven un poquito gorda, la comienzan a minimizar, la, comienzan como a hacerla a un lado, y qué es lo que pasa, la niña comienza a comienza a comer y a veces ella misma, misma como que viene a vomitar para no estar, para no estar gorda y no ser el asma rey de sus compañeros igual también muchas veces no solamente los compañeros sino también esto se da dentro de la familia que las comienzan a minimizar a las jóvenes el hecho de que son gorditas otra cuestión también es muy importante ver los suicidios que se dan hoy en día en los adolescentes muchos de esos a veces se dan por ilusión porque las enamoradas los dejan o porque se han sacado malas notas o porque supuestamente ellos ya no tienen por qué por quién vivir o porque la soledad está en ellos porque no comparten porque los padres no comparten mucho tiempo con ellos porque a veces hoy en día los padres llegan que es lo primero que ven ven la televisión o ven, el, o ven el periódico pero no se ponen a conversar con los hijos qué es lo que les ha pasado durante el día o qué es lo que les ha pasado en el colegio o en la escuela otro factor importante son los huetos urbanos son el signo más preclaro de esta fractura sociedad que nos rodea en este caso lo, lo que son las <coughs> las bandas, eh, lo que es dentro de lo que es la delincuencia, la drogadicción se han agravado y se han creado nuevos problemas de nuevos problemas de violencia envenenando problemas y desatando crisis mayores que afectan a la familia y también a la sociedad como son las bandas en donde muchas veces los, las chicas y los chicos ingresan porque no tienen el amor porque no tienen el cariño que ellos buscan en la en las familias y, do, y esto supuestamente piensan que lo van a encontrar en las bandas que lo van a encontrar metiéndose en las drogas que lo van a encontrar metiéndose en lo que son también el, el, el alcoholismo es una nueva lacra social que muchas veces nace y crece en el seno de la familia con una conflictividad notable como son padres separados, drogadictos, alcohólicos y violentos como les dije anterior anteriormente los padres de familia tienen mucho en esto, mucho que ver porque ellos son los primeros educadores de nuestros hijos si los hijos ven a los padres que se, que se, que se drogan pues ellos también asumirán que eso está bien si ven a los padres que, que están alcohólicos asumen que eso está bien o muchas veces cuando hay separación, hay divorcio acarrean muchos problemas los hijos cuando ven violencia igual también todo eso dentro de lo que es la adolescencia dentro de lo que es ya la vida diaria del de, de adolescente para él eso está bien la violencia urbana brotan también en jóvenes de familias no problemáticas de clase media acomodada y de clase alta lo que, lo que les puedo indicar que no solamente estas, estas dificultades se dan en la clase baja sino también se dan en la clase alta pero por qué a veces se da en la clase alta en la clase alta se da porque muchas veces las mamás o los, o los papás con para que no los molesten qué es lo que hacen les dan, les dan plata los mandan a, a fiesta los, les, les compran carros, les compran teléfonos para que en ese momento como que ellos piensan que dándoles todo todo esa toda esa libertad o dándoles todo eso, recompensan lo que lo que les ha dado, recompensan el amor que ellos, que ellos supuestamente no les dan, recompensándoles, comprándoles cosas que no les va a ir muy bien porque se van a acostumbrar a pedir a pedir y muchas veces cuando ya los padres de familia no tienen cómo darles qué es lo que van a hacer nuestros hijos a comenzar a robar para poderse drogar para poder salir de salir de, salir de de problemas por eso o sea mucho ojos padres de familia o sea es muy, es muy fundamental es cierto que a veces tenemos que trabajar los dos la, el papá y mamá pero no, no les debemos dar cantidad a nuestros, a nuestros hijos debemos darles calidad sentarnos por lo menos una hora a conversar con ellos qué es lo que les está pasando pero no podemos olvidar también que un gran número de jóvenes se empeñan en aprender las herramientas elementales de la convivencia trabajando con entusiasmo para contribuir a erradicar la deshumanización que se apodará desde sus compañeros no todos los jóvenes son malos no todos los jóvenes entran tal vez a una banda hay jóvenes que sin embargo se, se dedican a hacer ayuda social se dedican a ver cómo pueden ayudar a los, a los niños desamparados se dedican a ayudar a, a gente que, que realmente necesita de esa ayuda entonces de esos de esos jóvenes hay que ver el ejemplo hay que ser el ejemplo de esos de esos jóvenes que, que les gusta eh, formar parte de, de esas actividades sociales de esa, de esa ayuda social eh, bueno hemos terminado con este tema muchas gracias y nos vemos en una próxima